Hola, bienvenidos al canal del CRY Antonio Bulloa. En este tutorial vamos a ver eh, cómo aprovechar un poquito más nuestro canal y los vídeos que hemos seleccionado para todos vosotros. Concretamente vamos a ver cómo activar eh, subtítulos eh, de vídeos que están en otro idioma para verlos en español y cómo buscar eh, entre todos los vídeos que hemos publicado en el canal. Un saludo. Vale, para ello lo que tenemos que hacer es, eh, por ejemplo, si nosotros eh, tenemos todos los vídeos, directamente desde esta lupa podemos buscar y podemos introducir algunas palabras, por ejemplo en este caso voy a buscar eh, tutoriales sobre Mendeley y por ejemplo editor de citas y me recupera los eh, tutoriales que en el canal eh, tengo sobre esta herramienta. Vale, ahora vamos a ver cómo eh, activar eh, los subtítulos de eh, tutoriales eh, que ya hemos guardado en nuestras listas de reproducción. Eh, para ello nos vamos a ir a la lista de reproducción del gestor de referencias en Note y, bueno, vamos a visualizar este. Bueno, le voy a poner un poco el sonido. Vale, como veis, este um, tutorial está en inglés. ¿Mm? Lo hemos seleccionado porque en, en lugar de realizarlo, hemos considerado que es útil tenerlo ya guardado. Además, está hecho por el Note Training, la, la empresa. Vale, entonces, ¿cómo, eh, cómo tendríamos que hacer para eh, este vídeo que está en inglés, verlo, eh, poner los subtítulos en español. Bueno, pues nos vamos a eh, esta primera, eh, este primer icono de subtítulos, ¿vale? Veis que eh, aparece, eh, si los activo los pongo en inglés, aparecen en inglés. Entonces lo que voy a hacer es configurar los subtítulos para que en lugar de en inglés me aparezcan. En, eh, como veis estos tienen por defecto inglés y portugués pues voy a poner que me lo traduzca automáticamente y que me lo traduzca al eh, español que está aquí vale y ahora como podemos ver, ya tenemos este tutorial que habíamos previamente seleccionado por su interés. Podemos ver y activarle los subtítulos al español. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Y eh, si os interesa nuestro canal, suscribiros y hacernos eh, llegar vuestras sugerencias. Eh, saludos cordiales.